Para que se note la diferencia Ahí por ejemplo Ahí está, entonces ahí se va alejando y difumina un poco el efecto sin que se corte de golpe Lo vamos a dejar ahí sí. Es como... Es como termino medio Entonces si ahora escuchamos se va a notar menos esa diferencia Hay otra cosa bien importante que también tenemos que saber de acá Que es la automatización Que quizás muchos de ustedes la han escuchado Cuando se habla de programas como Cubase, como Pro Tools Y un montón de otros programas Pero esto también se puede hacer acá eh, Nosotros no vamos a hablar en este caso así de, la, de la automatización de efectos ¿Por qué? Porque es algo que ya es más complicado Y vamos a hablar en, en otro capítulo de eso Cuando mostremos los VST y otras cosas Ahora yo voy a hablar de la automatización Pero de volumen y de paneo Solo solamente esas dos cosas ¿Qué es la automatización? La, la automatización es una herramienta que te permite generar curvas dentro del archivo y que después cuando tú le des play, el, el programa pueda leer esta curva que tú hiciste. Esta curva se puede hacer como te dije con el volumen, o sea, tú puedes hacer que el volumen aumente, que baje, sin necesidad de estar moviendo ningún control, entonces es automático. Y con el panel también se puede hacer, o sea, nosotros podemos hacer que en una parte de la canción suene más a la derecha, más a la derecha, perdón, o más a la izquierda, y el programa solamente lee esa, ese dibujo y lo como un dibujo. Entonces nosotros nos vamos a acercar aquí un poco, vamos a ver la pista de batería. Y tenemos dos líneas. La línea amarilla y la línea azul. La línea amarilla indica el volumen y la línea azul indica el paneo. Recuerden que el paneo es cuando indica que lo que más a la derecha, más a la izquierda, que lo que suene al medio, eso es el paneo. Vamos a hacer una curva primero con el volumen. Vamos a hacer que en un inicio la batería suba el volumen y luego baje, ¿Ok? Ahora lo bueno de esto es que tú puedes hacer puntos, tú puedes por ejemplo marcar puntos, yo creo que aquí por ejemplo vamos a hacer un punto ahí Ahí tenemos otro punto Vamos a hacer otro acá acá Y yo creo que en esta parte En esta parte el volumen suba pero así considerablemente Y que después baje Aquí lo vamos a hacer bajar Pero así así muy fuerte Entonces anotar acto el cambio Vamos a hacer un poco más brusco ahí. Según la forma también que ustedes le dan si es, es que el efecto se vuelve más brusco o no Vamos a dejar la batería sola. Uf, automatización. Ahora también lo vamos a hacer con paneo, ¿ok? La vamos a ver como estaba. Y vamos a afectar ahora la línea blanca, o sea, la línea celeste, que es esta. Yo creo que en esta parte... Suene hacia la derecha totalmente, vamos a hacer dos puntos y esta parte suene totalmente a la izquierda o Se va a hacer un cambio como, sí, bien fuerte, vamos a darle play Bien, ahí hizo el cambio, derecha, izquierda Y con eso ya tendríamos más o menos como, eh... Ya lo que son las herramientas ya más avanzadas para poder empezar a editar, ya sabemos cortar, sabemos hacer efectos de atenuación, sabemos ponerle efecto a las canciones de manera dinámica, de manera eh, eh, permanente también. Y con esto ya nosotros podemos empezar a trabajar un poco más profesional en lo que es la edición de audio. ¿okay? Ahora nos falta lo más importante de todo: lo más importante, lo más importante de todo, que es exportar audio. Ahora ustedes se preguntarán, digo, ¿qué es exportar? Exportar es. Tan simple como sacar todo lo que tú hiciste acá a un solo archivo. A un mp3, a un WMA, a un web, al archivo que te sea más cómodo Y para eso, nosotros podemos hacerlo de dos formas. Podemos exportar toda la sesión, o sea, yo creo que todo lo que yo hice, o solamente una parte. Si yo quiero exportar toda la sesión, nos vamos a activos, activos perdón, exportar, mezcla multilista, sesión completa. Aquí nosotros exportamos toda la sesión, todo, aunque tenga errores todos. Si nosotros, por ejemplo, queríamos. Yo, por ejemplo, hacia acá yo no edité nada, tengo solamente esto editado. Entonces, si yo exporto todo, se va a exportar toda la sesión. Ahora, si yo quiero solamente una parte, selecciono aquí, mantengo editado y listo Archivo de nuevo, exportar, mezcla multivista, selección de tiempo. Esa es la diferencia. Cuando tú pones selección de tiempo, solamente lo que tú marcaste en la multivista. Y aquí, esta parte es bien importante. Tú aquí le pones el nombre, le vamos a poner eh, un nombre así como muy interesante, así como. Eh, ahí, por ejemplo. Y acá abajo tú seleccionas el formato. Ya, o sea, yo sé que ustedes, muchos conocen el MP3, y el MP3 es como que, oh, que es infalible que el MP3... No, el MP3 en realidad no es lo mejor. Cuando uno empieza a editar, eh, claro, te, te calienta más el MP3 porque es súper liviano, ¿cachai? Y tiene muchas ventajas, o sea, tú lo puedes poner en cualquier teléfono, lo puedes poner en un MP3, en lo que sea, y siempre te va a sonar. Sin embargo, hay teléfonos que no leen el WAP, o dispositivos que no te leen el WMA, pero, la diferencia es que está que el mp3 no es tan fideigno como puede ser el WAP, por ejemplo, o el FLAC, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes exporten una vez, por ejemplo, un demo, está bien que lo hagan en el mp3, perfecto, no hay ningún problema. Pero si ahora ustedes lo quieren hacer para mostrárselo a un productor, lo quieren como para subir definitivamente como alguna red social, siempre háganlo en FLAC o en WAP. porque ese es como el formato más fideigno que hay en el momento digitalmente hablando, ¿ok? Y va a pesar un poco más. O sea, eh, si nosotros ponemos aquí eh, el, el WAV, eventualmente el archivo va, va a tener un peso muy diferente a lo que es el MP3, siendo que eh, va a ser el mismo audio, o sea, va a sonar un poco mejor. Pero eh, va a pesar mucho más. He incluso he tenido sesiones que me han llegado a pesar hasta Giga. Y yo después me explico como, pero cómo o sea, cómo meto esto a, a Spotify. Mejor? Entonces, eh, ustedes lo que tienen que hacer es exportarlo en el formato que más le haga como decir si un demo. Está bien, hagan el MP3. Si una canción no si su mezcla ya está lista, si totalmente completa para poder mostrarse, para poder mostrarse al público, perdón, háganlo en WAV, siempre en WAV, o en FLAC. Ahora, esto también va a depender de la cantidad de pistas que ustedes tengan, la cantidad de efectos que hayan utilizado, y un montón de otros factores. Nosotros ahora lo vamos a hacer en MP3. Vamos a dejar en MP3. Examinar, lo vamos a guardar en el mismo escritorio, sí. Para que no sea tan difícil de encontrar, le vamos a aceptar. Esto tarda un, un momento muy pequeño, todo depende del largo de la canción, como les dije, de los efectos, de todas las cosas que tengan eh, dentro de la sesión. Ahora nosotros vamos a abrir, aquí mismo vamos a abrir nuestro archivo Vamos a abrir, y ahí está nuestro archivo Entonces ahora vamos a poder escuchar toda la mezcla en sí. ya tienen la sesión exportada lista para poder eh, ser puesto en tu dispositivo móvil para poder compartirla con tus amigos, con productores, con quien tú creas necesario y con esto damos por finalizado nuestro segundo episodio de In The Mix eh, antes de cerrar todo quiero darle muchas gracias a todas las personas que han estado viendo este canal, próximamente se vienen secciones como Guitar Talk donde vamos a estar hablando de efectos de guitarra con invitados por supuesto también de bandas y vamos a tener un podcast que se va a hacer todos los días viernes por la noche probablemente, y vamos a estar hablando de los eventos que se hagan acá en la zona y en otros lugares. Así que eso sería todo por ahora, muchas gracias por verme y estén atentos el próximo jueves al tercer episodio. Gracias, nos vemos.